El primer objetivo que tienes que cumplir cuando quieres eh, levantar tu negocio es reducir al mínimo los gastos estructurales, los gastos fijos, los gastos que no sirven para atraer clientes. No puedes reducir ni el marketing ni la comercialización, no puedes reducir aquello que te permite producir, pero sí puedes reducir aquellos gastos que suponen una carga a las cuentas de tu empresa y no te, y no te ayudan a atraer nuevos clientes, a, a ingresar nuevos pedidos. Así que lo primero es reducir los gastos. El segundo objetivo que tienes que cumplir si quieres levantar tu negocio es invertir en marketing online y en comunicación de bajo coste. ¿Y por qué en marketing online y comunicación de bajo coste? Porque si pudieras invertir en comunicación eh, mucho más cara pues a lo mejor sería más rentable. Podrías levantar más rápidamente tu negocio. Pero en estos momentos en los que tienes que reducir los costes en los que tienes que reducir los gastos, tienes que invertir lo poco que tienes en el marketing, en la comunicación más económica. La comunicación online, el inbound marketing, te permite tener un sistema de captación de nuevos clientes, te permite tener una forma de atraer a nuevos clientes, de vender más, con un coste mucho menor al que tenían canales de, de captación de clientes tradicionales, el marketing tradicional o la comunicación y la publicidad tradicional. El tercer objetivo que tienes que plantearte es conocer muy bien a tu cliente. Tu cliente es la clave del éxito. Si no conoces bien a tu cliente, si no sabes qué es lo que le motiva a la compra, si no sabes qué es lo que le motiva a adquirir un producto u otro, jamás vas a poder ofrecerle aquello que necesita. Y por lo tanto no vas a poder venderle eh, más y mejor. En cuarto lugar, soluciona problemas. No vendas productos, vende emociones, vende experiencias, vende la solución a un problema, porque si tú sigues vendiendo productos, eso es algo que se puede copiar y eso es algo que se puede hacer mejor. Sin embargo, cuando tú vendes experiencias, cuando tú diseñas emociones, cuando tú das soluciones a los problemas que tiene la gente, te conviertes en alguien imprescindible para ellos. En quinto lugar, aporta valor. En una relación comercial, donde tu producto es una commodity, donde tu producto es perfectamente sustituible por cualquier otro producto similar, no existe ningún valor. El éxito de un negocio está en que haya una diferenciación, en que el producto no sea el valor diferencial, sino el valor, lo que tú aportas a la relación comercial, lo que sea el valor diferencial de esa relación. Por lo tanto, aporta valor a tu cliente. No lo dudes. Si tienes que dar más, da más, pero aporta valor. Y como lo que hemos dicho es que tienes que aportar valor y dar soluciones a los problemas que tienen tus clientes, adáptate a sus necesidades. No seas rígido. Es absurdo ser rígido cuando estás intentando salir de una crisis, cuando estás en una posición de debilidad. Lo que tienes que hacer es ver, conocer a tu cliente, ver cómo le puedes aportar valor, cómo puedes resolver sus problemas y adaptarte a eso. Adapta tu oferta a las necesidades de tu cliente. Adapta tu oferta a lo que tu cliente requiere en cada momento. Y esto no significa que tengas que dejar de vender lo que vendes o hacer lo que haces. Significa que tu cliente merece una solución a sus problemas adaptada a sus necesidades. Y si no eres tú el que se la das, se la va a dar otro. Y finalmente, y si quieres tener éxito en tu negocio, Dentro de una crisis o fuera de ella, da igual, haz memorable la experiencia de tu cliente, haz que nunca te olvide, haz que comprarte haya sido la mejor opción que ha tenido, la mejor experiencia. Consigue que tu cliente se sienta totalmente satisfecho por haberte comprado el producto o el servicio.